Gracias amigos. Hoy que Dios los bendiga. La mañana de Dios ya está cerca. Así que si aún no están suscritos a mi canal, suscríbanse. Y también denle un me gusta. Que,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 y le di un nombre, que es sobre todo los nombre, para que en el nombre de Jesús se tome en toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua suplice. que Jesús Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Dios invito a que busquen de Jesús con todo su corazón, porque ya está pronta su venida, el nombre de Jesús se me llevará y todo, y vendríamos al paraíso, a las calles que hoy, allá hay cosas bonitas y león de jugar. Adiós, que Dios nos bendiga.